Informativo primos, hoy disfrutaremos del primer en lugar de los primos y de toda nuestra gran familia, estamos aquí en la ciudad de Sevilla, una de las torres más altas, vamos a disfrutar de este gran video. Primos, esto es increíble, cada vez se va volviendo más roja, no sé si la, la, la pueden divisar, parece que nos falta un poco de luz, pero la verdad que se, se puede apreciar bastante bien que se pone más roja la luna, la prima luna, la prima luna lunera se va poniendo cada vez más roja.